Hola, soy Doris Enzinger. El día 25 de mayo estaré con vosotros en la casa de Matadoiro en Compostela para hablaros de los eventos en Alemania en los años 60. Hace 40 años que vivo en Barcelona, donde he sido profesora en la Facultad de Traducción de la Universidad Autónoma. La historia contemporánea me ha interesado siempre y espero poder contaros cosas interesantes de mi país. ¡Saúl!